vamos a reducir, es decir, vamos al grano. Entonces, cuando un partido, cuáles son las situaciones que a mí realmente me hacen que mi rendimiento suba o baja. Porque ahora después lo vamos a trabajar también. Entonces es, fijaos todas las cosas que afectan a mi rendimiento. Y esto que ha sido una lluvia de ideas. vale, Porque si yo no he dormido bien, pues... Si no he dormido bien, ¿qué va a pasar? Pues que eh, no voy a llegar tranquilo, no voy a confiar en uno ni voy a controlar los nervios. La mente no va a estar tranquila. ¿Vale? Seguramente me alimente peor, porque cuando dormimos mal, nuestro cerebro está deseando activarse y entonces lo que hace no me tiro a por los copos de avena integrales y la fruta. Me tiro a por, por las alas de chocolate y ocho cafés con leche, un Red Bull y... ¿no? Entonces está, fijaos, dormir bien y estar descansado. ¿Por qué no lo he puesto separado? Porque dormir bien es, sería antes del torneo, pero estar descansado puede ser antes del torneo, puede, pero puede ser antes de empezar. O entre partido y partido, vale. Aquí faltaría entre partido y partido, vale. Estar descansado. Es que hago entre un partido y otro partido, entre un set y otro set, pues es también muy importante porque si estoy eh, haciendo cualquier cosa y no estoy preparando el siguiente partido y descansando en el anterior, mi rendimiento pues no va a ser todo lo bueno que me gustaría.